Gracias, presidente, señorías, no deja de ser atónito que UPN, después de haber estado retransmitiendo la ETV durante más de 30 años en Navarra bajo su mandato de una manera alegal, justo cuando se va a dar un cambio de gobierno, interpone una denuncia frente al Ministerio de Industria, denunciando que podía verse la ETV eh, y que forzó. Al cese de las emisiones en Navarra, creando una situación totalmente anómala en Navarra, a la que la ciudadanía asistía totalmente atónita. El compañero de UPN se le olvida eh, nombrar nuestra LORAFNA. La LORAFNA, que en su artículo 70.2 especifica que los convenios con la CAF entrarán a rigor a los 20 días de su comunicación. Y donde se indica que Navarra podrá celebrar convenios con las comunidades autónomas para la gestión y prestación de servicios propios correspondientes a materias de su exclusiva competencia. Asimismo, bajo la ley de la general de audiovisual, desarrollada en sus artículos 40.2 y el 40.4, el marco legal que permite la reserva y difusión de ETB en Navarra. Por una, por una parte. El punto 40.2 habilita a las comunidades autónomas a la reserva de espacio en el espectro radioelectrónico para servicios públicos de televisión digital. Dicho esto, el nuevo Gobierno, en un año, ha pasado de mantener una situación de legalidad de la transmisión de la ETV a una manera totalmente legal. Señorías, en Navarra ya vivimos la situación de cuando el Partido Socialista tuvo la ocasión de propiciar un cambio de las políticas del Gobierno de UPN y PP, y no lo hizo, frustrando el deseo de muchas ciudadanas navarras y navarros. Y ya lo advertía estos días vuestra portavoz María Chivite en Navarra, compañeros de estatal. En Navarra hemos aprendido bien que cuando apuntalas a gobiernos de la derecha dejas de ser la alternativa. Así que a nosotras no nos sorprende lo que está ocurriendo estos días en estatal. Lo que sí nos pilla por sorpresa es la actitud de UPN, Partido Popular, que no cesan de intentar establecer el discurso del caos en Navarra, crear conflictos donde no los hay, simplemente como rabietas de chiquillos que parece que no quieren aceptar que ya no están en el Gobierno, que el cambio de Gobierno en Navarra hace más de un año que se dio. Y quiero decirles que se acostumbren, porque el cambio en Navarra ha venido para quedarse. Acostúmbrense que ya no son la única voz de Navarra en estatal, que ahora somos muchas más, que ya no se va a permitir que hagan un relato apropiándose de Navarra y dejando sin voz a muchas navarras y navarros que lo somos como los que más. Navarra somos muchas, que defendemos nuestra tierra, su pluralidad, que nos sentimos orgullosas de su riqueza y que defendemos la convivencia de nuestra sociedad mirando hacia el futuro. Muchas gracias.